Les propongo este tema de, de reflexión sobre el balance entre el sistema límbico y la corteza prefrontal. Esta ha sido una ruta a la que he ido llegando a través de los años de estudiar la conducta humana, a través de la clínica y de la revisión de, de los temas. Esta foto fue premiada, es una foto transoperatoria de, del cerebro, porque recordemos que es como cualquier otro órgano y le acontece lo que le sucede a todos los órganos del cuerpo. Recordemos, eh, tengámoslo presente, y recordemos que el sistema nervioso lo que va a hacer es tener un input de información que tiene que procesar y generar un output, sea una acción o una inacción. Y ese procesamiento, como, como dice el doctor Fuster, eh, es un, un proceso continuo del ciclo percepción-acción en el que estamos todos los días de la vida, todos los minutos de nuestra existencia. Y eso es lo que está haciendo nuestro sistema nervioso por nosotros. ¿Y qué hace con eso? Una sumatoria de fuerzas, de inhibición y excitación, decir, me levanto temprano porque tengo que ir a la U, me quedo un rato más en la cama, ¿quién gana esa partida?, lo que ocurra, el cono de arranque axónico se va a ocupar de disparar. Hay un potencial de acción para ver si me muevo o me quedo en la cama. Por ejemplo, esa integración de excitación versus inhibición es lo que se maneja en un balance como un sub y baja que si se pierde el equilibrio nos enfermamos. Podemos convulsionar o podemos desarrollar un, un trastorno psiquiátrico entre ese balance que debe haber entre excitación e inhibición y todo eso es lo que está haciendo el sistema nervioso recordemos esto porque eso es lo que al final hacen el sistema límbico y nuestra corteza prefrontal ayudarnos a delimitar ese balance esta diapositiva eh, es para recordarles que lo que ocurre en nuestro entorno social la persona que tienen a su lado si ustedes voltean a ver en este momento, por favor, miren a quien está sentado a su par, mírenle los ojos. Por favor, vean a los ojos a quien tienen al lado. Esa persona que tiene al lado está impactando en su sistema nervioso a nivel de tejido, a nivel de célula, a nivel sináptico, a nivel de molécula. Esa mirada es poderosa y ustedes pueden ejercer un impacto inhibitorio o excitatorio en el sistema nervioso de quien los rodea y pueden recibirlo de vuelta. Esas flechas de, de esta ilustración debieran ser bidireccionales, porque estamos expuestos a que el sistema límbico del otro, a que la corteza prefrontal del otro me impacte. Y por eso las abuelitas tenían razón, Escoge bien a tus amigos, porque esa corteza prefrontal de tu amigo te va a ser útil a ti para poderte inhibir y comportarte como debe ser. O ese sistema límbico de tu amiga va a ser lo que te va a propiciar meterte en clavos o evitar complicarte la vida. Porque tenemos una responsabilidad en el entorno. Y como, y como ciudadanos, como médicos, como profesionales, que como dice el título, el título el día que se gradúen, el título dice que se gradúan con los privilegios y las obligaciones que otorga el título. Entonces, esa posición privilegiada de ser médicos los obliga a tomar conciencia de esto, cómo ustedes impactan en quienes los rodean. Maclean hace muchos años nos propuso este modelo para entender eh, cómo funciona el cerebro de una manera... Muy simple, hablando de tres cerebros. El cerebro reptiliano, que es el que ocupa el tallo cerebral, donde las, los, las experiencias van en automático. El cerebro mamífero, que es el que ocupa el sistema límbico, el de las emociones, es por el cual cuando ustedes llegan a sus casas, su perro se levanta y les mueve la cola, es porque es, es un mamífero y se se va a mover a través de esa emocionalidad límbica, y el neocórtex, que es privilegio de los primates, que son esas seis capas de células que especialmente la corteza orbitofrontal or nos permite comunicarnos con el sistema límbico para poderlo modular. Y de esa interacción es que eh, trata este, este tema. Recuérdense que el lóbulo frontal... La parte más anterior, la que está sobre la órbita de los ojos, es la que nos ocupa en cuanto a la capacidad de inhibir nuestra conducta adecuada socialmente. La parte motora, que es un poquito más posterior de la corteza motora, de la corteza frontal, perdón, eh, se las recuerdo porque es inevitable que la manifestación motora está íntimamente conectada con mi experiencia emocional. Por eso es que el lenguaje no verbal habla más que lo que ustedes dicen, porque están alimentándose continuamente. Paul Ekman, que es un estudioso de la, de la expresión facial, él dice, los primeros milisegundos de la expresión del rostro Van a manifestar la emoción primaria y básica que una persona está experimentando antes de que venga la corteza prefrontal a componernos y a lucir adecuadamente correctos. Son milisegundos donde está la expresión motora en comunicación directa con el sistema límbico diciéndonos esa cara de te voy a matar o esa cara de me fascina tu mirada. Son milisegundos y luego nos componemos para disimular. Eso es lo que nuestra corteza orbitofrontal nos, nos permite. A nivel de los receptores, les quiero dar este recordatorio también, eh, donde está la flecha fusia. Recuérdense que nuestros receptores posinápticos metabotrópicos, antes de abrir el canal iónico y poder tener ese influjo de sodio que nos permite hacer un potencial de acción, va a liberar segundos mensajeros que se van a ir al núcleo de la, de la neurona. Como yo, yo les digo a mis alumnos, el segundo mensajero le viene a contar el chisme al núcleo de lo que pasó en esa membrana sináptica, para que el núcleo diga, oh, necesitamos sintetizar más enzimas, necesitamos más receptores posinápticos, necesitamos más neurotransmisores, y de mi código genético yo voy a poder enviar a mi RNA mensajero qué proteínas hay que sintetizar. Entonces, esos estímulos que recibimos están impactando en mi genética, en mi reserva de genética que ante los estímulos apropiados va a empezar a disparar receptores o enzimas o lo que sea necesario de acuerdo al contexto. Y por eso impacta en esa manifestación de mi reserva genética, que es la epigenética, para que yo empiece a tener una actividad que no había tenido antes, o una patología que no había tenido antes. Hasta ese nivel impactamos de acuerdo a esa mirada que le damos a la persona que está sentada a nuestro lado, a ese paciente que entra a nuestro consultorio y le damos los buenos días. A ese nivel impactamos. Recordatorio del sistema límbico. Hay autores que colocan más o menos estructuras dependiendo de lo que quieren enfatizar yo personalmente quiero enfatizar el lugar de la amígdala y el hipocampo como los guardianes del riesgo y del peligro gracias a la amígdala yo me estoy percatando si lo que viene a continuación es de ponerme a temblar me protejo, busco ayuda, grito, ¿qué hago? porque la amígdala está atenta al riesgo y su vecinito el hipocampo le está recordando nombres, eso ya lo viste, eso ya pasó, eso ya lo vivimos antes y lo pudimos resolver. Entonces el hipocampo guarda esa memoria que nos permite resolver si muero de miedo, si me peleo me, o me tranquilizo porque tengo una memoria guardada. Y esa curva verdecita que es el fornix llega a los cuerpos mamilares del hipotálamo para activar toda la cascada endocrina que va a ser adecuada de acuerdo a este, a este procesamiento eh, para generar la activación autonómica de, del simpático o del parasimpático. Eh, ese circuito, circuito límbico es el que vamos a experimentar como emociones. Y aquí les propongo un par de modelos para conocer las emociones. En los procesos de psicoterapia, de las cosas que más benefician a los pacientes es poder nombrar lo que sienten. Cuando yo les digo a mis estudiantes, bueno, agarren una hoja de papel y escriban cuántas emociones pueden nombrar. No pasan de ocho, nueve. Miedo, cólera, angustia, odio, amor, envidia, y, y, y por ahí se quedan. Y, y hay muy, muy poco vocabulario sobre el mundo emocional. Y nombrar lo que sentimos es ponerle narrativa y es permitirle a nuestra corteza prefrontal poder hacer algo al respecto de las emociones, empezando por nombrarlas, pero sin siquiera sabemos decir lo que sentimos, es mucho más difícil que nuestra corteza prefrontal pueda ponernos narrativa, discurso y un planteamiento de intercambio de ideas con la persona que tengo a mi lado para decirle esa mirada que tú me das me provoca resentimiento, envidia, culpa, vergüenza, me sobrecoge, me, me trae nostalgia, o sea, etcétera. ¿sí? Entonces, por favor, dentro del arsenal personal y como profesionales que, que, que son de la medicina, incorporen a su vocabulario el vocabulario de las emociones, aprendan a reconocerlas y a nombrarlas. Este es un modelo eh, que va de lo intenso, a las emociones más intensas al centro, a las más sutiles, hacia los extremos. Y está este otro modelo que, que me encanta, la línea horizontal eh, se refiere al tiempo, en que estoy, lo que tardo en estar experimentando una emoción. Entonces, miren qué interesante. Esas emociones que me duran segundos, lo, las voy a experimentar como cambios autonómicos, eh, que se van en automático. Eh, esos segundos de una emoción van a provocar esa expresión emocional que dice Paul Ekman, que dura milisegundos. Pero si esa misma emoción me dura algunos minutos... Voy a empezar a poderle nombrar eh, miedo, cólera, vergüenza, culpa, remordimiento, eh, odio, repugnancia, disgusto. ¿sí? Si tardo algunos días, va a ser el, el, mi estado de ánimo. Vieran cómo me he estado sintiendo de decaída, de bajón, cómo me he estado sintiendo de contenta, de, de, de emocionada. De, ¿sí? Si van a durar algunas semanas o meses… Podríamos hablar de algún trastorno y si hablo de años o, o, o emociones muy permanentes estoy hablando de rasgos de personalidad. Es que vieran que yo soy bien negativa, a mí cómo me cuesta tener algún pensamiento positivo y optimista y sentir entusiasmo. Es un esfuerzo que tengo que hacer. Entonces, entender las emociones en la línea del tiempo nos permite también conocer eh, eh, a, a las personas. Y el recordatorio de la amígdala que es la que nos va a permitir diferenciar si esto nuevo que me está pasando provoca o miedo o ira. Y como es la misma estructura a la que procesa esa información, miren esta belleza, no lo podemos sentir simultáneamente. O sea, aquello que nos da miedo no nos puede enojar. Podemos alternar el sentimiento, pero no va a ser simultáneo. Por ejemplo, si yo estoy disgustadísima con, con mi papá porque no me quiso prestar el carro porque yo quería y estoy enojadísimo, estoy enojado en mi cuarto o en un lugar privado, pero si estoy frente a él, el miedo va a ser mayor y me voy a quedar quieto. Entonces, es la amígdala en acción. Entonces, el, y, y lo que nos ayuda su vecino, el hipocampo, es a recordar, a que no se me olvide esto, porque tiene que haber un aprendizaje y gracias al circuito con el, la corteza prefrontal, yo voy a aprender ¿Cómo negociar ese carro? Porque el miedo me va a hacer el motor que me va a mover, o la cólera va a ser el motor que me va a mover y voy a aprender a negociar, pero para eso tengo mi corteza prefrontal que me da narrativa, me da discurso y me da estrategia. El hipocampo, que es el que se ocupa de, de la memoria, y el hipotálamo, son las estructuras del sistema límbico, que recuérdense, cada núcleo hipotalámico… Eh, va a servirnos para activar diferentes cascadas. La que me interesa que recuerden es la de, de la activación endocrina y de los receptores que tiene también el hipotálamo para citoquinas, sistema inmune, inflamación. ¿De acuerdo? Todo eso se va a activar por mi estado emocional. Eh, eh, cuando yo estudié medicina hace muchísimos años, eh, el lugar que ocupaba el hígado era, era muy, muy frecuente que se decía que era de conocimiento popular que los sustos o las impresiones emocionales podían provocar que alguien tuviera problemas con el metabolismo del azúcar y que desarrollara diabetes y que eso eran mitos actualmente eh, ya es válido y reconocido si miren ahí el efecto del, del sistema nervioso simpático en el hígado que es estimular la liberación de glucosa y en los estados crónicos de estrés, entonces, mi glucosa se va para arriba y puedo llegar a tener un problema metabólico. ¿Ok? Entonces, el estrés, acá en esta diapositiva, le agregamos su impacto en nuestros macrófagos, en nuestro sistema inmune, y las citoquinas que libera nuestro macro, macrófago va a ir a encontrar un receptor en el sistema nervioso, de manera que se cierra este circuito que es el modelo PINE, psico negro inmune endocrinología donde el sistema endocrino, el sistema inmune y el sistema nervioso, ahí sí flechas bidireccionales que, que ya están dibujaditas, nos van a, a asegurar por qué, si no regulamos el sistema límbico con nuestra corteza prefrontal, nos vamos a enfermar. Y este es uno de, de los ejemplos más conocidos o más estudiados actualmente de la inflamación, vean todos los factores que si están disregulados provocan inflamación donde están las memorias de la infancia la infancia traumática eso en la vida adulta me da inflamación ahí está el intestino permeable está el cáncer la obesidad la dieta y la depresión ¿ok? para ir terminando este es el circuito de la corteza límbica con de la corteza prefrontal con el sistema límbico y eh, aquí hay algunos facts de los, esos simpáticos de los antisociales que tienen problemas con la corteza árbito nos permiten eh, crear nuestros juicios morales esa, ese discernimiento de lo que es correcto o no es correcto de mi ética esa me la da en la corteza frontal la ética eh, los juicios morales no son simplemente el producto de toma de decisiones lógicas y racionales, sino que se alimentan por el sistema límbico. ¿Ok? Y finalmente, eh, él es el doctor Joaquín Fuster, doctor honoris causa de la Universidad Francisco Marroquín. Él hablaba cómo la corteza prefrontal es la sede de la libertad. Yo elijo lo mejor para mí si tengo una corteza prefrontal bien nutrida, bien estimulada, validada, y yo entonces voy a elegir lo que es mejor para mí, para mi sociedad, para mi vecino, para esa persona que tengo sentada a mi lado, de la cual yo soy responsable por la mirada que le doy y la mirada que yo recibo. Esa interacción es un ejercicio de nuestra libertad. Para más lecturas de Jack Fuster en SQR… Si le toman foto, ahí está su conferencia Neurociencias y Libertad, está en New Media. Y el último libro de él se llama El telar mágico, se los recomiendo mucho. El telar mágico es la biografía del doctor Fuster y es un recorrido por las neurociencias. Es, es una redacción preciosa eh, para entender por qué tenemos que cuidar esa corteza prefrontal. Y quienes quieran estudiar más de este tema… Ese es el énfasis que tiene la maestría en Psicología Médica Integral que se ofrece en el Departamento de Psicología. Pueden continuar estudios de posgrado estudiando esta maestría que se fundamenta en el, en el eje PINE y de lo que he estado reflexionándoles en, en esta mañana. Así es que ha sido un gusto.